Tornado La familia Aguilar y la familia López Te falta ir tan deprisa Solo no hay que salirse del camino Hasta San Miguel Peras para el Copa Ángel López.